Que también le en, en y serán esas, porque que, cuando acá entra, entra, entra todo un cargamento. No es que estás entra en otro... Y sí, lo único que puede venderse. Serán estacionistas los mismos. Careful Disco se ponen de acuerdo por los precios. ¿Y que ¿No se siente? No, pues ahora... Sacarla? O Bien. déjame el filme que estaba. Preparado. Que estaba viendo una psicópata. Ah, qué alegría. Pero me dijiste que no te interesaba. Y bueno, pero vos venís y cambias todo acá. No, Yo bueno. estoy viendo un filme, lo saqué por si te, te, te interesaba algo a vos, pero no me hagas esto. Ah, ahora sí. Ahora que acabas pongo el filme.